Bueno, buenos días a todos. Para no acumular mucho retraso, vamos a dar comienzo a esta nueva sesión. Eh, una mesa de debate eh, titulada Nuevos modelos de negocio, el gran universo de las aplicaciones móviles. Eh, me presento, yo soy Daniel Saez, vengo del Instituto Tecnológico de Informática, aquí en, en Valencia, en el campus de la UPV. Eh, para hablar de, de todo este mundo, de o todo este universo de aplicaciones y de nuevos modelos de negocio con las aplicaciones móviles, contamos con cuatro ponentes eh, de lujo, eh, emprendedores, la tres de ellos, y, y un representante del, del Colegio Oficial de Ingenieros eh, de Informática. Eh, los emprendedores ya vieron en su día el gran abanico de posibilidades que proporcionan eh, las aplicaciones eh, móviles y sobre todo la, la aparición de los smartphones. Eh, actualmente hay más de 25 millones de, de smartphones en España, por ejemplo, eh, y se habla pues de Internet of Things, Internet, Internet del futuro. Son palabras muy en boga en los últimos, en los últimos tiempos. Eh, y es cierto que los dispositivos móviles han cambiado la forma en la que realizamos muchas de las actividades, eh, ya sean de ocio, de trabajo... Eh, no son solo una pantalla en la que podamos acceder a una aplicación que esté almacenada en, en, en, el, en la memoria del dispositivo, sino que se conectan tanto con su entorno cercano, eh, a través de distintos sensores que cada vez aparecen más y más sofisticados, eh, como con su eh, entorno lejano a través de las conexiones, eh, las comunicaciones móviles o a través de Wi-Fi u otras, otro tipo de conexión. Con lo cual... Eh, están proporcionando una gran variedad de funcionalidad y, por tanto, las aplicaciones móviles deben aprovechar todas, todas estas eh, capacidades que proporcionan los dispositivos. Y una cosa importante, los dispositivos son personales, con lo cual pueden almacenar eh, el perfil de la persona que, que los posee, de su, de su dueño, su histórico, y, por tanto, generar pues eso aplicaciones adaptadas al contexto y adaptadas a la persona. Las tendencias actuales, personalización, eficiencia... Eh, tener las cosas en el mismo momento, eh, el no wisdom que se llama, eh, pues son tendencias que las, las aplicaciones móviles pueden, pueden eh, eh, dar respuesta a ellas ¿no? y generar nuevos modelos de negocio que sean atractivos eh, ya no solo para el usuario sino también para el desarrollador de aplicaciones móviles eh, y que se pueda generar una industria eh, de, en, este, en este ámbito. Para, para, para profundizar en este, en este entorno, contamos con eh, tres emprendedores eh, que representan a empresas tecnológicas y que cubren distintos modelos de, de negocio dentro del ámbito de, las, de los dispositivos móviles y de las aplicaciones móviles y con el Colegio Oficial de Ingenieros de Informática de la Comunidad Valenciana que vela por el desarrollo de la profesión y por la orientación de los profesionales hacia dichos eh, nichos de negocio. En primer lugar, eh, vamos a tener la, la presentación de Fernando Marzal, eh, que es ingeniero eh, técnico en informática de gestión por la, por la UPV y técnico de, de desarrollo de aplicaciones eh, de informática de gestión. Es emprendedor ya desde los 18 años, donde empezó a, a vender un proyecto a una empresa de alimentación. Posteriormente fundó la empresa NeoArtis, eh, en, en Artis. Servicios Informáticos, dedicada a la consultoría informática y alojamiento en el campo de Internet y también eh, Money Comic, que es una página web con alto reconocimiento en el sector del entretenimiento. Posteriormente fundó Movilenio Servicios Móviles en 2003, una empresa dedicada al desarrollo de videojuegos eh, para teléfonos móviles y actualmente es cofundador y CEO de eh, Movimiento Mobile, que cuenta con oficinas en Valencia y Silicon Valley y que es la empresa desarrolladora del software Moving Cube eh, que proporciona herramientas para que el propio eh, usuario pueda des desarrollarse su aplicación y de la que ahora nos va a presentar Fernando pues, todos sus servicios y modelos de negocio. Así que le dejo, la le dejo la palabra. Gracias, Daniel. Voy a poner la presentación. Oh, buenos días a, a todos, gracias por, por venir, por atendernos, por escuchar eh, por escuchar y, y conocer más sobre nuestros proyectos. Voy a contar sobre, sobre Moving Cube. Moving Cube es, eh, resumidas cuentas, una plataforma eh, web que os va a permitir ganar dinero con aplicaciones para, para móviles. Es, es así de, de sencillo y de bonito. Eh, realmente es una plataforma que... Eh, web en la que cualquiera sin conocimientos de programación puede crearse una aplicación de forma rápida eh, y sencilla, simplemente teniendo claro un contenido, teniendo claro una necesidad, teniendo una idea, la puedes llevar a cabo con Moving Cube. Moving Cube es un, un sencillo interfaz, eh, tú puedes crear una aplicación a través de las plantillas que, que tenemos o eh, desde cero, con toda la flexibilidad que da la herramienta de poder crear la, la aplicación con todas vuestras necesidades, profundidad, con todo el contenido, todas las imágenes, todos los textos, bases de datos, cualquier contenido, insisto, sin saber programar. Eso es la, la gracia de Cube de, de Entráis en el interfaz, os lo hacéis todo, es haztelo tú mismo. Eh, probáis en vuestros, móvil, en vuestros móviles la aplicación, eh, incluso la publicáis en los principales markets como es Google Play, como es App Store y como es eh, Microsoft Windows, Mar Windows Marketplace. Obviamente entiendo que todo el mundo ya conoce estos mercados porque todos llevamos eh, una aplicación en el móvil, todos llevamos un smartphone, todos sabemos lo que es descargarse una aplicación. Eh, pues siguiendo el mismo, el mismo mecanismo que hacemos para descargar el WhatsApp, pues podríamos descargar una aplicación que hemos creado con Movincube. Movincube eh, es, eh, está basado en un modelo de negocio. Eh, freemium. Es un modelo de negocio muy típico en internet en el que tenemos una parte gratuita y una parte premium. Eh, la parte gratuita eh, permite que entréis a crear la aplicación y no y tengáis que invertir ni un euro. O sea, realmente estamos diciendo, entra que vas a ganar dinero. No, no te va a costar eh, y encima vas a ganar dinero eh, con las aplicaciones. ¿Cómo vas a ganar dinero? Eh, pues porque la parte gratuita, eh, todas las aplicaciones que se crean con Movincube llevan publicidad. Obviamente eh, ahí está la clave, ¿no? La, la publicidad. ¿Y qué pasa con esa publicidad? Que el creador de la aplicación, es decir, el usuario que entra, que puede ser vosotros, se lleva el 70% de todo lo que genere esa publicidad. Las aplicaciones que se crean, llevan un, un banner, que es una franja eh, que aparece en la aplicación con publicidad de un proveedor eh, que puede ser Google AdMob o nosotros mismos, que es decir, no tenéis que preocuparos por buscar la publicidad, directamente ya aparece publicidad en, en las aplicaciones y eh, de, de todo lo que genera esa publicidad, que puede ser... O bien porque haya un beneficio porque se solo porque se muestra el banner. Eso es el, eh, eh, el modelo de, de publicidad basado en CPM. Puede ser que sea porque alguien haga clic en, en el banner, lo que es el, el CPC, y ahí ingresaríais dinero cada vez que alguien hace clic en la publicidad. O bien porque esa publicidad genera una instalación de, de otra aplicación, lo que es el, el CPI. En cualquier caso... Para el creador de la aplicación, lo único que, que cuenta es el dinero que, que se pueda ganar gracias a, a la publicidad. Dentro de, de nuestro modelo de, de negocio, también está el, el, el premium, la parte premium. Eh, con la parte gratuita, tú puedes crear una aplicación completa con toda la funcionalidad, pero hay ciertos servicios que eh, son premium. Uno, uno es muy claro, una, una empresa, una pyme, eh, que quiera crearse su aplicación, imaginaros un, un bar que quiere crear una aplicación con el menú del día para que sus clientes lleven siempre la aplicación en el móvil y, todo, y, y puedan saber previo a ir al bar eh, cuál es el menú del día, podrían crearse una aplicación y, y hacerlo o incluso para mandarles una notificación que aparece en el móvil que diga hoy eh, si vienes tapa con la caña. Entonces, para ese tipo de eh, usuarios que obviamente no van a querer publicidad en su aplicación, están los servicios premium que te permiten quitar la publicidad o usar ya ciertos servicios como tener el contenido en la nube para que sea actualizado constantemente o para emprendedores que quieran iniciar un negocio basado en aplicaciones, puedan tener una aplicación creada bajo su marca y que sus clientes, nunca vean que se ha creado con, con Moving Cube. Realmente está pensada la herramienta siempre en el usuario y para nosotros es el valor. Tenemos eh, miles de usuarios ganando ya dinero con, con Moving Cube. Por poner un par de ejemplos eh, sencillos, eh, Stuart, que es un usuario del Reino Unido, que está ganando 1.800 euros al mes, eh, solo con, la, con, con las aplicaciones creadas con Movincube. Él ha basado su estrategia en crear muchas aplicaciones muy sencillas. Tiene 91 aplicaciones creadas y son uh, aplicaciones, pues, por ejemplo, chistes para compartir por WhatsApp, frases para compartir por WhatsApp, refranes para compartir por WhatsApp o bien eh, imágenes graciosas. Es decir, contenido muy sencillo que es muy fácil de encontrar por, por Internet. En cambio, Carlos, un usuario español que hace 3.000 euros al mes, con una, aplicación, con una única aplicación que está basada en trucos y consejos para Class of Clans, para, para un juego para, para móvil. Así como estos, os digo, tenemos eh, miles de usuarios que están ya eh, ganando dinero, que en su día se quedaron en el paro y ahora están ganando más dinero con, con aplicaciones que antes cuando trabajaban para, para un tercero. Tenemos muchos emprendedores que están creando ya su, su empresa basada en la creación de aplicaciones para, para móviles con Moving Cube, empresas de, de todos sitios, de Italia, de México, de Irak, de España, de Estados Unidos, etc. Realmente han creado una página web donde muestran que, que crean aplicaciones para, para pequeñas empresas y detrás de eso lo que hacen es ir a Moving Cube y crear las aplicaciones. Y mucho colegio también eh, que está eh, empezando a formar a, a los usuarios para, a, los, a los usuarios que son, que son niños realmente, o sea, que están eh, formando a, a los estudiantes en crear aplicaciones para, para móviles. Eh, rápidamente, porque creo que tengo un minuto, eh, simplemente cifras de la plataforma. Movincube tiene 400.000 eh, usuarios. Eh, con un crecimiento exponencial, llevamos desde, desde 2008, aunque realmente MovinQ está desde 2011, con lo que son muchos usuarios, son 400.000 usuarios, que, cuyas aplicaciones, las aplicaciones que han creado estos usuarios generan más de 150.000 descargas al día. Llevamos desde el inicio 34 millones de aplicaciones descargadas, eh, con un crecimiento también exponencial. Eh, las aplicaciones que eh, que llevan publicidad, están generando cerca de, bueno, ya más de 40 millones de, de impresiones, es decir, la, lo, la publicidad que se ve en esas aplicaciones se ha visto ya más de 40 millones de, de veces, eh, con 3.000 aplicaciones publicadas en Google Play, App Store y Windows Marketplace, y 30.000 aplicaciones publicadas en, en Moving Cube. el usuario cuando termina en MovinCube le da al botón lo primero que hace es publicar en Moving Cube y ahí se la puede descargar para para Android, eh, pero otra puede descargarse el fichero y publicarla para Google Play, eh, App Store y Windows Marketplace. Eh, con usuarios de 230 países, nuestro primer eh, país es, en usuarios es España, porque obviamente estamos aquí, aquí es donde hacemos este tipo de sesiones, donde formamos al usuario y demás, pero también en, en Estados Unidos comenzamos a crecer, donde ya hemos abierto una oficina en, en Silicon Valley. Y por terminar, simplemente deciros que eh, bueno que aquí hay un, un duro trabajo detrás de Cube, que llevamos mucha financiación detrás, tanto de administración pública como de fondos de, de inversión privados, como es InverReady, Bank Inter o, o de Crude Angel, que es una plataforma de crowdfunding, que, eh, que nos ha permitido eh, desarrollar este software, que nos ha permitido crecer y que nos ha permitido abrir una, una oficina en, en Silicon Valley. Es decir llevamos mucho trabajo y ha recorrido con, con la plataforma nada más eh, os invito a todos a entrar en la plataforma crear vuestra propia aplicación y empezar a ganar dinero que verdad sencillo gracias muchas gracias fernando eh... Bueno, Fernando ya nos ha comentado cuál es el modelo de negocio y cuáles son los servicios ofrecidos por, por su empresa y su aplicación. Posteriormente podemos, tendremos otra ronda de, de participación en la que podremos entrar más en, en esa creación de la empresa y cuáles han sido los pasos con más detalle de lo que nos has comentado. Pasamos ahora a, a ver otro modelo de negocio, eh, el de poner en contacto a quienes tienen necesidades de desarrollo de aplicaciones con quienes saben desarrollar esas aplicaciones. Y para eso contamos con Héctor Badal, eh, ingeniero de caminos por la UPV y MBA por ESIC. Inició su trayectoria profesional trabajando en el ámbito para el cual se había formado en Dragados, eh, pero ya en 2009 se orientó, orientó hacia el emprendimiento y sacó a la luz el proyecto Fruit Away, eh, conviviendo con su trabajo en Dragados. Fue en 2012 eh, cuando decidió dedicarse plenamente a, a su propio negocio y junto a Luis Picurelli eh, fundó GIPLI, con la que ha participado en el programa de aceleración de Plug and Play en Silicon Valley en 2012. Y han cosechado los mayores éxitos durante los últimos años y premios, como por ejemplo eh, el Premio Bancaja a Jóvenes Emprendedores en 2012, ganadores del segundo Expo Day de Plug and Play Spain en 2013, el primer premio a la Mejor Empresa Online de la Comunidad Valenciana de la Consejería de Juventud en 2013, Mejor Empresa de la UPV 2013 del Instituto Ideas y recientemente el Premio Emprendedor 21. De la Caixa en la Comunidad Valenciana, en 2014. Eh, Héctor, cuando quieras, coméntanos por favor, el modelo de negocio y cuáles son los servicios de GIPLI. Muchas gracias Daniel por la presentación. La verdad es que asusta un poco cuando dices tanto, tanto reconocimiento, pero, pero bueno, en realidad no es, no es el reconocimiento de, de la comunidad emprendedora lo que más eh, nos ha hecho crecer, sino al final el, la validación del modelo de negocio que al final los clientes y, y las empresas utilicen la plataforma porque eh, cuando trabajas una, una empresa desde internet es lo más difícil que la gente empiece a usarla. Yo antes de presentar lo que es el, el modelo de negocio de Gipli quería aprovechar porque así me, me invitaron a <coughs> un poco formar o informar cómo se debería eh, aterrizar. Seguramente muchos de vosotros tengáis una, una idea de una aplicación móvil y si no, alguna la tendréis o si no, conoceréis a alguien que la tiene. Entonces, vamos a intentar dar unas pequeñas pinceladas y muy rápidas porque aquí podríamos estar horas y horas para definir un eh, modelo de aplicación móvil o cómo, cómo aterrizar una idea de una aplicación móvil en un proyecto real. Eh, evidentemente, esto ya lo sabemos todos, el mundo está cambiando, cambian las formas de trabajar, nuevos dispositivos móviles que están a nuestro alcance, y es un mercado, el mercado del desarrollo de las aplicaciones móviles, que está ya no, no estamos descubriendo nada nuevo, es un mercado en un gran crecimiento y lo que lo que está por llegar. Entonces, para, para llevar a cabo una idea de desarrollo de aplicación móvil, eh, lo más importante es eh, no solo pensar que tienes una idea y que con esa idea ya vas a emular o vas a igualar modelos de negocio exitosos, sino que tienes que, eh, tienes que realmente preguntar y validar que lo que, estás, eh, lo que estás queriendo hacer, el usuario lo quiere comprar. Eh, esto tiene para mí tres preguntas fundamentales. Eh, ¿Estás cubriendo una necesidad en el mercado? La gente está dispuesta a pagar por esa necesidad porque al final, excepto contados proyectos, eh, los proyectos se lanzan para ganar dinero, no nos engañemos. Entonces, eh, estás cubriendo una necesidad, está, la gente está dispuesta a pagar y el no va más sería que la gente pagara por eso. Y eso es lo verdaderamente difícil en Internet. Eh, para, para eso, pues bueno, existen muchos modelos de negocio, daremos tres pinceladas sobre ellos y, y vamos, vamos, eh, vamos poco a poco. Como decía, eh, me he adelantado simplemente, cuando tengas una idea de negocio, analizar la competencia, preguntar a la gente si está dispuesta a pagar, si está dispuesta a, a usar ese, ese, eh, ese servicio que estamos ofreciendo y no equivocarnos como a mí y a mucha gente le ha pasado y pensar que eh, la, la idea que tú mismo eh, tienes o que tú mismo eres tu público objetivo, tú mismo eres el usuario potencial de tu, de tu servicio, de tu producto… Eh, toda la gente va a ser como tú y va a estar dispuesta a pagar por eso. Ese Es el uno, uno de los clásicos errores que se cometen cuando se lanza un proyecto. ¿vale? Realmente tienes que preguntar a la gente, pero realmente cuando digo realmente es, es de verdad. O sea, si tienes que hablar con 500, con 1.000 personas, eh, correos, llamadas, etcétera, antes de invertir un, un solo euro en eso, sería lo ideal. ¿vale? Nunca es, no es fácil y te puede llegar a la, a la conclusión de que la gente no está dispuesta a pagar por eso. Entonces no pasa nada. Te has ahorrado un año, dos años de tu vida, de trabajo duro, pero que, que a lo mejor ya has ahorrado mucho dinero. Eh, los clientes, si, si lo que estamos buscando tanto es ganar dinero como no, al final tienes que dirigirte a un usuario final, a un público objetivo, a un cliente, sea gratuito o sea, sea de pago. Entonces, eh, tienes que cubrir realmente sus necesidades. Un error muy clásico es pensar que tú eres tu mismo cliente tipo y que tú sí que estarías dispuesto a pagar, ya lo he comentado. Realmente hay que ir a buscar al verdadero público objetivo antes de antes de, de lanzarte al proyecto. El modelo de negocio en las aplicaciones móviles, los modelos de negocio, como comentaba Fernando, eh, son muy diversos. Uno muy clásico es el modelo en el que el usuario es gratuito, el usuario no paga nada, pero luego le damos una serie de servicios de valor añadido eh, para... Para que pague por esos servicios. Modelos de negocio hay muchos. Está el pago por descarga, cada vez más en desuso, cuando pagas por descargarte la aplicación. La publicidad, que es un modelo muy utilizado, eh, lo que pasa es que la gente se cansa de la publicidad, entonces pues, eh, hay que saber eh, compensar bien pues, con un servicio y muchas veces lo que se hace es intentar evitar la publicidad con unos sistemas de pago. Eh, luego tenemos las compras dentro de la aplicación, cada vez más. Existen ya plataformas. El otro día escuchaba, no recuerdo exactamente cuál, una, una, una referencia en internet en España que ya estaban comprando más a través del móvil que a través de, de la web. Eso, eso ya es una realidad. Entonces, ya hay empresas que venden todo a través de las aplicaciones móviles. Luego están pues, los micropagos, los pagos que se llaman. Eh, pues Son muy utilizados en los juegos. Por ejemplo, Fernando comentaba uno, Clash of Clans. Eh, eh, Candy Crush, and Dragon, son juegos potentísimos que, que ganan verdaderamente muchos millones de euros al mes a base de micropagos de un euro, 0,89, 1,69. Realmente es una cosa que, eso sí, hay que buscar los momentos de pago en el usuario. No todos los usuarios, un error muy clásico, cuando se define sobre todo un modelo de negocio o un plan, un business plan, un, un plan económico, es pensar que el 50% de los usuarios, el 20% de los usuarios o el 10% de los usuarios va a pagar. La realidad es un 2% de los usuarios los que pagan. Entonces, esa es la realidad. Entonces, hay que hacer el modelo de negocio muy bien y hay que ser verdaderamente conservador con las, con las previsiones. En cuanto cuando tienes una idea de una, una, idea de una aplicación, pues, evidentemente, hay que, hay que elegir el sistema operativo al que te vas a dirigir. Los usuarios son diferentes los de Android, los de iPhone, los de Windows Phone, sí hay, hay, ay, ay, está, creciendo. Ahí está creciendo. De hecho, Windows, Microsoft está haciendo mucho esfuerzo eh, para eso, para que la gente cada vez funcione más en, en, en Windows Phone. Y, y, y, bueno, pues tienes que saber que si estás queriendo acceder solo al 50% de los usuarios o al 80% de los usuarios o al 100% de los usuarios, un tipo de público que está más dispuesto a gastar irás a iPhone, un público que a lo mejor está más dispuesto a la publicidad está irás a Android, aunque esa tendencia cada vez más está equilibrando, los usuarios de Android están gastando más. Eh, pero bueno, evidentemente BlackBerry, pues bueno, pues está en desuso y, y pues seguramente pues, eh, el mercado le pondrá pues en su sitio, ¿no? Luego existe un error eh, muy clásico que es cuando se va a hacer un proyecto, un, una, un, un, una idea de una aplicación, es tener miedo a que te van a, vayan a robar la idea. Entonces vas a buscar a un desarrollador, que ahora contaré cómo, y tienes, la, tienes el miedo de que te vayan a robar la idea. Nosotros, ahora os contaré lo que hacemos en Ghibli. Lo que hacemos es una empresa o un, una persona publica un proyecto para que otro se lo desarrolle. Entonces cualquiera dice, Buah, yo voy a publicar mi proyecto y cual, todos los que están aquí quieren robar mi idea porque mi idea es fantástica. Eso no es verdad. Tu idea puede ser buena o, o fantástica, pero si no la desarrollas, si no la llevas a cabo, si no conoces el mercado y si no te tiras dos años dejándote la vida en esa idea, tu idea es lo mismo que, que nada. Y esa es la realidad. Y ese es el miedo que tiene la gente. Existe un modelo de contractual, un acuerdo de confidencialidad que ayuda a proteger eso. Pero la realidad es que las empresas que saben desarrollar aplicaciones o los freelance o los, la gente que sabe desarrollar aplicaciones, no va a desarrollar tu idea. Esa, esa empresa va a desarrollar, en caso de desarrollar una idea de modelo de negocio, desarrollará la suya. Porque seguramente sepa más del mercado y tenga le ponga más ilusión a su propia idea que a la tuya. Esa es la realidad. Y Entonces, la gente tiene mucho miedo que le roben la idea, pero no es así. Bueno, pues, eh, como comentaba, y son, son unas clásicas preguntas que nos tenemos que hacer cuando vas a definir un proyecto para que alguien, un tercero o, o tú mismo, cuando vayas a hacer, si te, si te lo quieres hacer tú mismo con una plataforma tipo Cube, do it yourself, que te lo haces tú mismo, pues primero tienes que aterrizar, tienes que plasmarte. Lo ideal sería que incluso hasta te pintaras en papel los borradores o los mockups de lo que quieres que hagas tu idea. Tienes que describir lo que quieres que haga tu idea. Tienes que saber si tus usuarios van a tener un perfil, van a tener que registrarse. Tienes que saber si vas a utilizar geolocalización, si vas a querer compartir en redes sociales, si necesitas un panel de administración para gestionar los usuarios, si necesitas conexiones a servidores o bases de datos. Son una serie de preguntas que te tienes que hacer. ¿Vale? Eh, realmente, pues, eh, si queréis... Eh, veis abajo, bueno, no sé muy bien, luego lo veréis si queréis apuntáis, en nuestro blog, en giply.com barra blog, hablamos mucho, formamos mucho sobre este tipo de cosas, sobre cómo definir proyectos, cómo hacer una de confidencialidad, cómo llevar a cabo una idea. Entonces, todo este tipo de cosas están desarrolladas ahí para que os informéis. Una vez lanzamos la idea, una vez la tenemos definida y conseguimos desarrollarla, eh, pues hay que, eh, no nos podemos llevar a engaño y no podemos pensar que si tenemos... X dinero o recursos para, eh, para desarrollar un, pro un proyecto, el, el ideal sería dedicar una parte a desarrollo y una parte a comercialización. Eh, no nos engañemos, lanzar una aplicación en el market entre un millón de aplicaciones no significa que vayas a tener éxito, todo lo contrario. Seguramente lo más fácil es que no sea un éxito. Entonces, eh, para ello hay que hacer marketing, hay que llevar eh, la aplicación al, al mercado, hay que comercializarla. Para eso está el, el, el marketing eh, primero posicionar la aplicación y luego hacer una serie de acciones eh, pues para conseguir usuarios, que al final es el objetivo de todos los servicios y de todas las aplicaciones. Bueno, como, como, como comentaba, Giply es una plataforma, es una web donde cualquiera que tenga un una idea de un desarrollo de una aplicación móvil y que no sepa hacerla o que no, o que no, que no pueda hacerla con una plataforma como MovingQ, eh quiera que se la contrate otra persona, quiere encontrar a un experto, a, a un desarrollador, a una empresa que se la lleve a cabo. Entonces, Giple es la plataforma que une a esa persona, a esa empresa que quiere desarrollar una aplicación, con esos desarrolladores o con esos profesionales que lo hacen. El ejemplo es bien sencillo. Es, eh, es un desarrollador de aplicaciones que está en cualquier parte del mundo. Nosotros estamos en cualquier parte del mundo, hasta, hasta en Angola. No sabemos por qué, pero estamos, tenemos gente, desarrolladores en cualquier parte del mundo. Eh, y tenemos un cliente que quiere desarrollar una aplicación que está, por ejemplo, en, en Reino Unido. Pues al final lo que hacemos es eh, que los desarrolladores, la gente que sabe programar aplicaciones móviles, está en su casa o está en la empresa desarrollando y no puede o no, no sabe dónde encontrar clientes y cuando trabaja con un cliente que a lo mejor está en Reino Unido, está en Alemania o está en México, no sabe si va a cobrar por ese trabajo. Entonces nosotros lo que hacemos es garantizarle que el que el cliente pagará ese servicio eh, que está desarrollando. El cliente, por otra parte, pues cuando quiere contratar, pues puedes buscar en Google, puedes buscar, eh, en, en preguntar a gente si sabe a alguien que desarrolla, pero bueno, lo más fácil es buscar en una plataforma que aglutina a los principales profesionales. Entonces, en nuestra plataforma lo que le damos es un directorio de los mejores profesionales, eh, le damos unos portafolios con la experiencia de esa gente y lo más importante es que le garantizamos que hasta que no tenga la aplicación, no va a pagar por ese desarrollo. Entonces, el modelo de Giply es el siguiente. El, el usuario, el, el, el cliente, cualquiera de vosotros que tuviera una idea, podría describirla perfectamente con las características que he dicho. Recibiría una serie de ofertas de los principales eh, desarrolladores, contrataría y nosotros seríamos la garantía de que tanto uno y el otro eh, tienen éxito tanto en el cobro como en el pago, que eso es muy importante. Simplemente, y por terminar, las principales empresas de desarrollo de, de España, eh, las, eh, los mejores desarrolladores, las mejores empresas ya, ya hemos trabajado para Telefónica, para la Liga de Fútbol Profesional, para Repsol, para Acciona, ya han contratado proyectos de desarrollo en, en Giply. Ellos ya confían en nosotros y bueno, cualquiera de vosotros que queráis contar con Giply pues estáis invitados y encontrar al mejor desarrollador dentro de nuestra plataforma. Muchas gracias. <risa> Bien, muchas gracias Héctor. Eh, vamos a hacer ahora un pequeño cambio de, de sillas porque no teníamos espacio suficiente para los cuatro ponentes. Entonces, por favor, eh, Julián y Javier. Eh, pasamos a, a hacer, eh, dentro de nuestro recorrido por los modelos de negocio, eh, pasamos a, eh, a la parte del desarrollo profesional de, de aplicaciones móviles. Y para ello contamos con Javier Campos, que es ingeniero informático por la UPV. Eh, premio Mejor Expediente de, de su promoción, investigador con beca de excelencia en la UPV en 2010, ha trabajado en proyectos europeos relacionados con cloud, eh, por ejemplo, y en los últimos años se ha dedicado al desarrollo de apps para dispositivos móviles, eh, tiene el premio especial Microsoft eh, Imagine Mobile en 2009, en 2010 ganó el premio Vodafone, Vodafone App Star Competition de España, experiencia como desarrollador de aplicaciones móviles para Windows Phone, Android, iOS y HTML5. Javier es cofundador de Movilendo, empresa ganadora del Youth Valencia 2011 eh, y ha trabajado en Movilendo como desarrollador de aplicaciones, de apps, eh, jefe de proyectos y actualmente es el CEO de la compañía. Y desde 2013 es también cofundador de MusicNess, eh, el juego para los fans de la música. Eh, cuando quiera Javier, eh, Javier. Pues muchas gracias por la presentación. Mientras preparamos la presentación, yo voy a hablaros desde la parte de una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles, que estaríamos al otro lado del cliente o de ese emprendedor que quiere desarrollar una idea, pero que no tiene los conocimientos o el equipo necesario para hacerla. Somos especialistas en hacer aplicaciones para iPhone, Android, para iPad, para Windows Phone y también para desarrollar los paneles de administración o el backend que hay detrás para gestionar toda esa información. También trabajamos con nuevas tecnologías, pues, como NFC para pagar con el móvil, con Google Glass y otras tecnologías que vais a ir viendo dentro de unos años. Entonces, primero, todo. Eh, en el otro lado, ¿qué hay? Pues hay? hay personas, es lo más importante y de lo que estoy más orgulloso. Móviles somos un equipo de más de 10 profesionales y se mezclan perfiles de gente que desarrolla aplicaciones, gente especialista en marketing, gente que gestiona clientes, gestiona proyectos. Y todos tenemos una misión. La misión puede parecer un poco grande, es mejorar la calidad de vida de las personas. Esto se puede hacer con aplicaciones móviles. A día de hoy llevamos en el bolsillo unos dispositivos que son más potentes que el ordenador que teníamos en casa hace unos años. Va Siempre con nosotros, que si nos dejamos la tarjeta de crédito en casa nos damos cuenta por la noche, si nos dejamos el móvil nos damos cuenta a los 20 minutos y volvemos. Pues esta es nuestra misión. Y para llevarla a cabo nos juntamos con clientes que creen realmente en su idea, y que quieren sacarla adelante y mejorar también la calidad de vida de las personas. Nuestros clientes son desde grandes empresas, instituciones públicas, startups, pymes, agencias de comunicación, que tienen muchos clientes pero no tienen el equipo de desarrollo y que confían en nosotros. ¿Cómo son los proyectos que llegan a Movilendo? Pues hay veces que simplemente es una idea que, que alguien ha tenido y nosotros ayudamos a, a esa persona a convertir la idea en una realidad. Otras veces la persona o la empresa viene ya con el listado de funcionalidades, esto es la idea aterrizada, bien porque tiene un equipo que le ha ayudado a aterrizarla, bien porque ha contado con Giply, en ese sentido, y otras veces vienen empresas que ya tienen la aplicación publicada y lo que quieren es hacer un mantenimiento, sacar nuevas versiones o versiones para otros sistemas operativos. No solo desarrollamos, sino que como os decía, Aterrizamos la idea, proponemos mejoras, porque muchas veces por la experiencia que llevamos en más de 100 desarrollos para clientes se nos ocurren módulos que podemos poner en la aplicación que el cliente nos había ocurrido o funcionalidades que el valor que percibe el cliente es que es una cosa muy complicada que no podía permitirse pero que nosotros ya tenemos hecho en otro proyecto. Ayudamos también a definir el modelo de negocio, luego hablaremos más en detalle, pero las aplicaciones pues... Pueden incluir publicidad, incluir suscripción, incluir pagos y con nuestra experiencia ayudamos en esta parte y nuestros clientes lo valoran mucho. A la hora de desarrollar, somos un equipo serio, utilizamos metodologías ágiles. Cada trabajador cuando llega a la oficina sabe lo que tiene que hacer ese día y sabe cuáles son sus objetivos en esa semana. Hacemos reuniones periódicas con el cliente para detectar lo antes posible si hay una diferencia entre lo que tenía en la cabeza y lo que nosotros estamos haciendo. Y imaginar que vamos a hacer una aplicación y estamos tres meses haciéndola y, y nos reunimos con el cliente solo al final. Pues es muy, muy, muy difícil que sea exactamente lo mismo que el hombre tenía en la cabeza, ¿no? Por eso, cada 15 días o cada semana vamos enseñando con demostradores que le llegan directamente al móvil al cliente, pues las ventanas que vamos haciendo. Controlamos mucho la calidad de nuestro trabajo. Entonces, cada vez que enviamos un demostrador al cliente, tenemos la seguridad de que se ha ejecutado una lista de, de acciones que funcionan bien en la aplicación. Entonces, esto da confianza al cliente, porque estamos trabajando en una nueva funcionalidad y sabemos y sabe el cliente que todo lo anterior no se ha roto, porque le pasamos el checklist de todas las comprobaciones que se han hecho. Junto con el trabajo que entregamos, ofrecemos mantenimiento, pues si salen nuevas versiones o si salen nuevos teléfonos, y ofrecemos una garantía como cuando vais a comprar una tienda. Tenemos equipo propio de marketing que ayuda... A monetizar la aplicación y a conseguir llegar a tu público objetivo en el lanzamiento. Eh, hay muchísimas aplicaciones en la tienda y es imposible bueno, es imposible sacar una aplicación y tener mucho éxito si no inviertes pues, casi lo mismo que has invertido en desarrollo en marketing. Nosotros nos encargamos de que ese euro que dedicas para captar a un usuario, pues sea un usuario que tenga más probabilidades de comprarte a través de la aplicación. Y bueno, algunos casos de éxito, tenemos aplicaciones propias y también tenemos aplicaciones para clientes. Como estamos en Valencia, hemos querido destacar la colaboración del Ayuntamiento de Valencia para la aplicación oficial, las aplicaciones oficiales de la UPV. Trabajamos con una startup que está en Estados Unidos que se llama Flock, que tiene más de 100.000 usuarios y ofrece cursos online que se pueden comprar desde los dispositivos y cualquier usuario puede crear su propio video tutorial publicarlo aquí, ponerle un precio... Se lleva una parte de la plataforma, sería el modelo de negocio, y otra parte el que crea el contenido. También creamos markets para venta de libros, para leerlos desde el iPad, por ejemplo. Y el último que aparece abajo, TaxoArte, es un ejemplo del que siempre nos gusta hablar. Es una empresa que se dedica a la tasación de obras de arte o de juguetes antiguos, de muebles, y que tradicionalmente lo que sucedía es que alguien le llamaba a su oficina y le decía quiero vender, este cuadro, entonces ellos mandaban a un tasador, la persona tenía que estar en su casa, perder todo el día hasta que viniera el tasador, el tasador hacía unas fotos tomaba unas notas y al final te habían cobrado por ir por ir, volver, por hacer el trabajo y habías perdido la mañana, nosotros les propusimos que con esta aplicación cualquiera que quiere vender algo o cazar algo, se descarga la aplicación hace él mismo las fotos le llega un formulario que se hace en dos minutos, paga desde el móvil como si comprara vidas en Candy Crush y el tasador que está en su casa, está en su sofá, ve toda esa información, hace las anotaciones y te envía de vuelta en 24 horas un PDF con una valoración que no es tan oficial como una valoración in situ, pero te sirve para hacerte una idea de si este mueble o este cuadro que tienes lo puedes tirar o tienes que hacer una valoración. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido que aquí el cliente ha ganado tiempo, ha ganado dinero porque esto también es más económico, el tasador ha ganado tiempo, puede llegar a más clientes y a, y a Taxo, le propusimos traducir la aplicación en inglés y hacer un poco de marketing en, en Londres. A la semana de lanzamiento estaba recibiendo solicitudes de tasación en, en, en Londres. Vaya. Entonces, una empresa que su, su trabajo era solo en España, gracias a una aplicación, pues está cubriendo prácticamente ahora a todo el mundo. Y lo último que caracteriza a Movilendo es la pasión, que nos gusta mucho lo que hacemos, y, y qué es la pasión, Pues la pasión es tener cara de viernes todos los días. ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Eh, y por último, aunque no menos importante, la labor del, del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática. Eh, en defensa de, de la profesión, en este ámbito eh, informático tan cambiante y tan dinámico y donde la, la barrera de entrada es tan baja, pues es necesario eh, poner alguna, eh, alguna normalización de algún modo y fortalecer eh, la misma. Y para ello contamos con el vicepresidente primero, Julián del Valle, que es eh, licenciado en informática por la eh, Universidad, Universidad Politécnica de Madrid, eh, auditor CISA, Inició su actividad profesional en COFARES, una, una cooperativa farmacéutica y ha estado pues, durante 30 años, eh, más de 30 años de experiencia profesional ocupando puestos de distinta responsabilidad en eh, centros de proceso de datos, eh, responsable de sistemas, etc. Eh, también es profesor docente eh, desarrollando o ha sido eh, una, una intensa actividad en numerosos cursos, seminarios y distintos másters en materia de organización. ...de la función informática empresarial, definición e implantación de políticas y sistemas de seguridad... ...protección de datos y auditoría de los sistemas de información. Ha sido presidente del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana... ...desde su creación en el 2000 y actualmente, como decía, es vicepresidente primero. Así que, por favor, Julián, cuando quieras. Sí, pues. Buenos días a todos. Muchas gracias Daniel por tu presentación... Yo voy a seguir hablando también del entorno de lo que es la sesión de hoy, pero desde otro punto de vista. Voy a hablarlo más desde el punto de vista de lo que es la informática y del punto de vista, sobre todo, de la ingeniería informática. O sea, del desarrollo, voy a hablar más el desarrollo para esas aplicaciones móviles que hemos estado comentando aquí. Y primero de todo, los que voy a os haré también una visión un poquito general muy rápida de qué es el colegio, para que el que no lo conozca pues sepáis que ahí está y un poco la importancia de la ingeniería informática hoy día de lo que entendemos dentro de toda esta sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y por lo tanto de lo de lo que estamos viviendo. Disculpar los problemas del, del directo. ¿Dónde? El día del emprendedor. Vale. Esto será por aquí. vale. La importancia de la ingeniería informática hoy. Fijaros que estamos hablando todo el rato de aplicaciones, de desarrollo, la cantidad de aplicaciones, la cantidad de, de negocios, la, vanidad, la cantidad de gente, dijéramos que se está involucrando todo esto, y nos falta mano de obra. No tenemos gente. Fijaros unas cifras, estas son cifras del año de 2012, en el que en España, en nuestro, en nuestro país, eh, solamente salen unos 3.000 titulados al año de todas las universidades. Y son unos estudios que están prácticamente en el 100% de todas las universidades españolas. Las ingenierías informáticas, incluidas todos tanto la ingeniería superior como la ingeniería técnica, es el 20% de los estudiantes de enseñanza técnica. Luego tengo alguna otra tendencia que incide en ello, pero veáis un poco la, la, la, la importancia que tiene la informática dentro de los estudios, de la cantidad de gente que de alguna forma se prepara o intenta estudiar la, la carrera de informática, pero la poca gente que sale con real, en realidad con las necesidades que tenemos eh, actualmente. Voy a contar un poquito de lo que es el colegio, para que el que no sepa es el colegio y por, que podáis centrarlo. Eh, es una corporación de derecho público, sin ánimo de lucro, tiene su propia personalidad jurídica, es importante esto, y con pleno, plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Y con, es como corporación de derecho público está sujeto al derecho administrativo. Dicho esto, es algo así como si dijéramos una figura paraestatal. No somos gobierno, no tenemos que ver nada con la administración, pero estamos relacionados con ellos. De hecho, eh, eh, podríamos decir como que somos un canalizador o coordinador entre la sociedad, la, la administración en, en sí y los profesionales, ¿eh? en ese sentido. Eh, espera, daba, al el colegio se creó en el año 2000 y desde el año 2001 que estamos funcionando en la comunidad valenciana, eh, tenemos unos más de 570 colegiados actualmente, es, tenemos presencia en Valencia, tenemos sede, lo, la tenéis al final de una conferencia que no eh, podéis verla por la, por la web. Colaboramos asiduamente con la Generalidad Valenciana, intentamos sentar en todos los foros eh, posibles eh, que estén relacionados con los Lógicos, con la TIC en general, este de hoy es un ejemplo. Además tenéis otros, tenemos ya eh, de forma tradicional que este año, el año que viene, mejor dicho, el 2015, cubrimos 10 eh, años de SemanaInformática.com, que os, os sonará alguno, y hacemos otro tipo de eventos, como por ejemplo la semana que viene tenemos un evento en Alicante con el segundo encuentro de informática, de informática industrial. Y tenemos acuerdos con prácticamente todas las organizaciones, organismos y muchísimas empresas de, de, la, de la comunidad valenciana. ¿Sí? Dentro de las actividades, la más importante es la defensa de la profesión informática. Eh, eh, estamos realizando acciones encaminadas a considerar la, ingen la ingeniería informática como una profesión regulada. Sabéis que hoy por hoy somos la única profesión que no está considerada, la única ingeniería, perdón, que no está considerada como profesión regulada y estamos en ello. Hacemos también temas de servicio de empleo, eh, asesoría laboral para, nuestro, para nuestros colegiados. Tenemos una publicación mensual, bitácora, muy interesante, la cual os la recomiendo. Eh, hacemos planes de formación, luego hablaremos, seguro de responsabilidad civil, seguido de datos, como veis. Son siempre acciones, actividades para todo nuestro colectivo, para lo que son los ingenieros en informática y eh, eh, colegiados a colegio. ¿Cómo se podemos unirnos al colegio? Hay dos formas, tal y como lo tenemos y como lo que nos permite la ley son, por un lado, serían los colegiados, que son aquellos que estén en, la pose en posesión del título de ingeniero en informática o de licenciado en informática, si es hace muchísimo tiempo, y también tenemos una figura de precolegiado, que estos, dijéramos, son aquellos que están estudiando, los que están en los últimos años de carrera, todavía no tiene el título, le da algún año, le queda alguna asignatura, pero... Eh, van a poder serlo de otra, de eh, en, en un tiempo, en un tiempo breve. También intentamos de alguna forma colaborar mucho con la sociedad y por lo, tanto, por lo tanto como todos nosotros Intentamos que la web sea también una herramienta, un sitio donde podamos exponer noticias, cuándo va la profesión, cómo, cómo va todo. No solamente como, como de, desde el punto de vista del colegiado, del propio ingeniero, sino también desde el punto de vista uh, social. Y lo que he comentado de la, de la revista Vida. El colegio no está solo, no solamente funcionamos en la comunidad valenciana, de, de, hay colegios en todas esas eh, comunidades que veis llegamos hasta 13, estamos unidos todos los colegios en lo que es el Consejo de, de, de Colegios Consejo General de Colegios y eh, esta pues se va ampliando próximamente está a punto de crearse los colegios de Cantabria y de, y de Navarra y fuera de esto de la parte más dijéramos, institucional quisiera ahora darle un poco la, la un giro un poco a, a mis comentarios sobre el tema de, de la importancia de lo que hoy no tiene aquí, que serían las aplicaciones de un móvil, tipo de negocios. ¿no? Eh, quisiera poner la transparencia, porque la encuentro muy interesante. Esta es una transparencia que está sacada de los resultados o de las conclusiones del Garnet Symposium que, que fue a finales del año pasado, en el que... Eh, garner quería dar cuál era su visión de cuál es la tendencia tecnológica en los próximos cinco años, ¿eh? desde el año para el 2014 hasta el, hasta el 2018. Y fijaros la importancia de que como primer tema está la diversidad de dispositivos móviles. Era una, ¿no? Y segundo, aplicaciones y, y las apps. ¿eh? Pues el tema. Eh, él decía, Garner ponía que para el 2018 avisa de la creciente variedad de dispositivos, estilos de computación y las formas de interacción que harán que las estrategias de todo en cualquier lugar, que es un poco lo que la visión que tenemos, va a ser inalcanzable. ¿Entendemos? Yo creo que va a ser alcanzable, pero que va a costar. Pero el, el objetivo va en esa en esa línea. Para 2014, el rendimiento, el mayor rendimiento que se está teniendo en JavaScript y en el impulso de HTML5 y lo que son los navegadores modernos o cómo se están construyendo los nuevos navegadores, va a ser un entorno predominante para el desarrollo de aplicaciones. Entiendo ¿Eh? que esto también es un tema interesante. También otra otra consultora, CETESCA, entre ha, ha hecho una recientemente, esto se presentó ahora en, no, en noviembre de este, o sea, de este mismo mes de este año, eh, ha hecho un estudio sobre los los eh, los, profe, los los CIO, los responsables de informática de las organizaciones, en qué van a invertir en el año 2000. Y fijaros, la primera cosa donde está es en movilidad, ¿eh? el concepto de movilidad. La movilidad es importante para las empresas porque el principal beneficio es la mejora de la productividad lo cual se traduce en mayores ventas reducción de los costes de gestión y la facilidad de extender la actividad de la empresa a otros territorios. No quisiera dejar, porque además se ha ido comentando el tema de la importancia que tiene la calidad del software. Estamos hablando de desarrollar, hacer aplicaciones y esto parece algo así como la fábrica de hacer churros hay que hacerlo de cualquier forma pero hay que hacerlo bien de forma coherente. Por lo el concepto de calidad es muy importante y cuando hablamos de la calidad del software, yo quisiera resaltar únicamente, para que lo tengan cada uno desde su punto de vista, que la ley del software es la unión de la calidad del proceso, del proceso de desarrollo, del proceso de construcción de toda esa aplicación que se ha utilizado, la del producto, la construcción del producto final, ¿eh? cómo es mantenible y cómo puede durar en el tiempo, y la más importante y la que... Hay muy pocas, no hay metodologías y hay muy pocas guías hechas, pero que tenemos que tenerlo y que me cuesta que las empresas que han hablado antes tienen cosas en el sentido que es muy importante. Son las personas que se dedican al desarrollo. ¿Eh? No vale solamente con que tengan una cualificación, sino que tienen que tener una preparación en muchísimas Siempre las personas, los equipos de trabajo, como sabéis, el capital humano que se decía hasta hace poco, pues es uno de los temas más importantes. Tenerlo en cuenta. Para eso, utilizar metodologías, guías, métricas, o sea, es un elemento continuo. Pero que no lo miremos para que el usuario utilice las aplicaciones, las aplicaciones tienen que estar correctamente construidas. Y quería entrar en una serie de, de números para que, para que viéramos un, poquito, un poco cuáles son las tendencias. Este... <ríe> Este es un tema de, de, de Vision Móvil que está presentadas en julio y quiero que veáis un poco la tendencia de las plataformas de los desarrolladores, para los cuales los desarrolladores realizan aplicaciones en Estados Unidos. Fijaros Android cómo está, que prácticamente se mantiene como IOS, toda la parte de Apple baja un pelín, como Windows Phone, que ya se ha comentado, ya está, eh, sube, está empezando a subir y todo eso, y, y cómo está, bueno, creo que sería interesante. Y lo mismo del uso de esta tecnología, de esta plataforma a nivel mundial, no es lo mismo mirar las cosas bajo el sentido de Estados Unidos o mirarlo bajo el sentido de Europa, sino hay que mirarlo de todo, o sea, es importante ver en Norteamérica, en Norteamérica cómo está eh, eh, Android y iOS van por delante, Apple un poquito más por encima, pero por ejemplo, si, si os vais a Oceanía, pues es Apple la que va por delante de, de Android. Pues si os vais a Asia eh, y África, pues está Android por encima, además con unas, unas cifras desorbitadas. Es curioso, es un tema... Pues de, de ...a dónde vamos, esas son las tendencias. Una cifra también que no he puesto ahí, pero que puede ser interesante para que lo sepáis, el desarrollador, eh, que para cuántas plataformas, Me hemos comentado, para cuántas plataformas desarrollar eh? una, una aplicación que queremos hacer, ¿para qué plataformas. Bueno, pues en el, el año pasado, a principios del año pasado, se estaba desarrollando cada aplicación para 2,9, la media de plataformas, a principios de este año, o finales de pasado, yo creo que era a principios de este año... Estaba en 2,5 y ahora, en el, en el segundo semestre, están ya en 2,2. Va bajando. ¿eh? O sea, se va viendo la, la importancia de, de Android y de, y de iOS. Bien, y en lenguajes, pues tres cuartos de lo mismo. ¿En qué se dedican los desarrolladores? ¿En qué lenguaje están trabajando? Siempre se habla mucho y a nosotros llega mucho la pregunta. ¿Y en qué desarrollamos? ¿En qué se hace esta aplicación? Bueno, ahí, el tema de HTML y JavaScript sigue estando por arriba. Hay que ver que también esta, esta cifra, por lo menos bajo mi interpretación, eh, es discutible, porque no es que se desarrolle todo en javascript y html, eh, o sobre todo javascript y sí, html, sino de que es lo que se utiliza para toda la parte de la, de la, de la presentación, del interface, de la, de la interacción con el usuario. No tanto, eso se utiliza más. Pero bueno, podéis verlo que java, que es donde está, y en cambio pues tenéis ahí, Object C que donde a qué nivel lo, lo, lo tenéis y... Incorporado. Bien, esto me lo voy a saltar. Y, y solamente quería saber eh, poner esto último. Eh, unos datos también de, de, de una encuesta que hemos desarrollado a nivel del Consejo eh, en España. realmente estamos a punto de, de publicarla. Todavía no tenemos todos los datos. Pero fijaros que el desempleo en el sector de la ingeniería, de la ingeniería informática de las personas que trabajan en empresas TIC en este país está del orden del 5,20%. O sea, mucho más por debajo de cualquier otro sector. Ese es uno de los sectores de los primeros. ¿eh? Eh, interesante también, que es un tema que yo creo que esto había que ampliarlo y que sería importante que, que lo que estáis aquí os fuera y se El 6,65% solamente es autónomo. El autónomo tiene que ser más, sobre todo en toda la parte de lo que se refiere a, las inform a la informática. Sería muy importante que eso subiera. Y, bueno, este, este tema. La necesidad que hay... Y por último una, un tema que salió el 29 del 10 eh, en el país, como que la informática sigue siendo de las, la, las áreas con mayor salida en este, en este país. ¿eh? Es importante, por eso tiene menos paro. Eh, un poco chocado con otro, ¿eh? es un poco más. Tío. Bien, no quisiera más. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, muchas gracias, Julián. Eh, tenemos un, un par de minutos para una pregunta. Bueno, las que nos dé tiempo, pero bueno, yo creo que una ya va a ser suficiente. Si tenéis alguna pregunta para cualquiera de los cuatro ponentes. ¿Nada? ¿Sí? sí Eh, por eh, Fernando. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Necesitamos. la plataforma te genera la aplicación nativa. Tú lo único que tienes que entrar es subir imágenes... Se me oye, ¿no? Ah, vale. MovinQ genera la aplicación nativa. Es decir, una vez tú terminas el proceso y le das al botón, hay un sistema detrás que te crea en Objective-P, en... Objective -P, en eh, en Java y en C, Sharp de Windows, los archivos binarios para subir. Pero tú no has de programar, o sea, tú subes a través de una interfaz web las imágenes, copias y pegas un texto, eh, rellenas formularios, es decir, no tienes que programar absolutamente nada. Mensuales, es precio prensa, el mensual. El mensual, el mensual, el mensual. No, no, no, no, no. La plataforma te... O sea, si tú quieres quitar publicidad, pagas 9,99 y puedes crear tantas aplicaciones como quieras. Es al mes, sí, sí, sí. Bueno, la agenda es muy apretada. Muchas gracias. No podemos dar paso a más preguntas porque está la siguiente sesión esperando. Así que muchas gracias por, por la asistencia y damos por concluida la sesión.